Hola soy Goyo, profesor de preimpresión digital del ciclo formativo de grado medio del centro Ponce de León y os voy a contar un poquito qué vamos a hacer aquí, qué hacemos y qué vamos a hacer en el futuro. Eh, la preimpresión digital se dedica pues, a las publicaciones tanto electrónicas como en papel, vamos a hacer páginas web, vamos a hacer animaciones, vamos a publicar libros electrónicos. ...y también en su formato papel, revistas, periódicos, publicidad... Eh, ...en estos dos años tenemos unas cuantas asignaturas que van en este entorno... Claro. ...al ser grupos reducidos de un máximo de 15 alumnos... Eh, ...la educación es individualizada, teniendo un enfoque más exclusivo sobre ellos... Eh, ...ya en segundo, eh, las prácticas se harán en empresas y también empresas eh, de Europa... Con, ...en Erasmus Plus. Eh, las asignaturas que vamos a ver aquí... ...son todas eh, en base de Adobe... ...tanto Photoshop... ...como Illustrator, eh, Animate... ...y, y más. Eh, los ordenadores... ...es uno para cada alumno... ...un iMac de última generación... Eh, ...contamos con un cañón para proyectar las clases... ...y también con impresoras láser, scanners Al ser un centro preferente de alumnado con discapacidad auditiva, contamos con intérprete en lengua de signos en las dos aulas y con los profesores concienciados con esta discapacidad. Para acceder a este ciclo de grado medio, entrarías directamente con la ESO aprobada o también con un examen de acceso. Soy Jorge Camacho. ...y soy profesor y coordinador de ciclos. Las salidas profesionales en nuestro ciclo de grado medio de preimpresión digital... ...son cualquier empresa de arte gráficas, editoriales, prensa, marketing... ...empresas de publicidad... ...que necesiten reproducir y sacar archivos digitales de por cualquier medio. Apuesta por tu futuro. En todos los ciclos formativos tienes tus prácticas en empresa... ...que te van a capacitar para el, para el mundo laboral... ...y en este centro tienes la oportunidad de hacer tus Erasmus... ...tus prácticas en Europa".